arriciendot pineen equipos eléctricos sedan eta daramatan hogeta zazpi urte oin arte borroka emakumeen partetik ize da gogorra to estela enxute inñoor batutan este kogu noraon handien lanpostuak dis e, gison enzako eta batutan berbetan gizon bategas ni de probleman... E, gauseak en erresa batzutan ikusten custendeurie bere partea ehzuk ezin zara egon hemen ze steko oso indarra edo zuk ez aus prepareta neumodukoa. modukoa hori da gogorra egunero egunero egunero eta batzutan sentitzen dozu se zausela bakarrik eta ganera zure nagusie gisona ba gogorrau. Gure caso enpresak empresa, con diseño ac, bat danontzako, se ha bai que se ha hecho con y macumen asamblea y sin oso oso satisfagarriak información yo ha da y ona danon danon eta sindikatuntzako bebai eh ya quita hace langausen serpas tendan e, bachutan e, se topetan dogu gu bakarrik, Jo, indarra en mondo este, dot begi beste, gausen zako, <muchas> nino abatu tambe ariten, beldurregas. se esau siur ignosbes, surelan postua, bada. Ba, debo, denborantzako, edo ir enpresan gauz erten, eta daugentea, jentea, joten ertera, bai, epilo bat. Ontze bertan, ba, Metalesko konvenio negoziazioaz, e, nire enpresan m, pasen dugun, e, azken urtetan, eta dana bidea borroka bakarrita. Feben gure dehu itxi dana dauen modukoa, Eta gu gure dugu hobetu gauza asko, lehenengo puntue haberastasuna da. E, IPC dau oso goien, eta gure soldatak taus berdinek. Eta lortuteko zeo betu hobetuteko gure kondizinoak borroka inberdugu. Es que ez beste bidea, eta borrokan, indarragas, ganegas. Eta danak batera. O sea, es que Ori y San ¿verdad? Mm, Garran chichuna. En su momento tomamos una decisión. No queremos seguir siendo precarias y exigimos unas condiciones de trabajo dignas. Este compromiso se mantiene inalterable desde el primer día y lo vamos a llevar hasta el final. Firmes, fuertes y con la cabeza alta y convencidas de ganar, no la precariedad. Eh, soy Beica Raza Francisco, eh, soy del comité de, de empresa y de huelga de, de Novaltia y, y Novaltia es una empresa es una cooperativa farmacéutica distribuidora para las farmacias. Es el ABC de, de las grandes empresas, ¿no? Tienen muchos beneficios, tienen muy buenas cifras, pero en cuanto les pides algo dicen que lo que tú les pides les va, les va a hundir y que, y que no podría soportarlo. Al final te hace que pensar, ¿no? Parece que las empresas solo pueden soportar buena, una buena situación económica si tienen trabajos precarios. Si tu empresa solo puede mantenerse con trabajos precarios, igual no tendrías que tener una empresa. Nuestra empresa ya... Llevas a derivas de hace muchos años en la que intenta precarizar todo lo que puede. Ya desde el 2015 la empresa externalizó uno de los servicios principales que tenemos en el almacén, que es la recepción de mercancía, trabajadores que netos se llevan al año 12.000 euros. Tenían el médico en otra comunidad, tenían que hablar con su... no tenían un jefe al que dirigirse, si había mucho trabajo les hacían quedarse más, si había poco les mandaban a casa a mitad de mañana. Eso es al final lo que a la empresa le parece muy interesante y muy goloso y por eso intenta externalizar siempre. ¿Eso se solucionó? porque conseguimos, mediante demandas del comité anterior, eh, inspección y tal, eh, considero que fueran de plantilla, pero bueno, eso a la empresa no le ha variado su, su intención. Se escudan en eso, en que la competencia también está externalizando, no nos podemos quedar atrás, hay que externalizar, hay que abaratar costes, pero bueno, no es del todo real, ¿no? hay una cooperativa vecina, DFG, en Guipúzcoa, que no externaliza nada, que mantiene un convenio como el que nosotros teníamos hace años, muy bueno, ...buenas eh, condiciones, buenos salarios y, y parece que le va muy bien también... ...va a hacer un almacén nuevo, o sea... ...al final es la excusa que ponen para precarizar. Pues inicio de huelga como con muchas dudas. ¿no? Eh, tú cuentas con que haces cálculos que es que va a salir X gente a la huelga. El objetivo al final de una huelga es el que es, ¿no? es intentar presionar a la empresa mediante una huelga y no, no posibilitarle el sacar el trabajo y eso sí que lo conseguimos. El problema es que luego a medida que pasa el tiempo te vas enterando de cosas o vas viendo un poco cuál es la realidad y ves que no, no todo es tan sencillo. ¿no? Que, que la empresa tiene sus armas para intentar sacar el trabajo, las utiliza, eh, Muchas de ellas son ilegales y, y pasa el tiempo y tú tienes la impotencia de ver que, que no tienes las herramientas o las instituciones que las tienen, esas herramientas no te hacen en caso suficiente o se posicionan al lado de la empresa y, y ves que cada día la empresa eh, saca el trabajo mediante sustituciones de trabajadores, vulneraciones del derecho a la huelga y, y hay impotencia porque instituciones como inspección eh, con el tiempo te has dado cuenta que no sirven para lo que debían de servir. Eh, son muy lentas, no te hacen caso, ya con el paso del tiempo ves que no es tan fácil como a una huelga y, y ya no sacan el trabajo y solucionan, hay que estar cada día peleándolo y en eso estamos. Es mucha montaña rusa, eh. la gente anímicamente tiene, tiene momentos buenos eh, y luego hay gente que la afecta más, pero es como todo, o sea, en la vida hay gente que que es muy plana en su manera de ser eh, y hay otros que son muy volubles y, y hay gente que igual está muy eufórica por tener una buena noticia, pero el día que tienes un juicio que sale mal, eh, se vienen abajo y bueno, pues esa es la gracia, ¿no? De, esa es la acción del grupo, que es animarnos entre todos y, y mantener el estado de ánimo, hacer actividades, concentraciones cada día, mantener a la gente activa y sobre todo con intentarte tenerla con la moral alta. Eh, la caja de resistencia es fundamental porque sin ella no podríamos, no podríamos hacer hacer la huelga ni hubiera mantenido, no, hubiera sido un intento de huelga, lo intentas, pasan unos meses, ya no te queda dinero, tienes que volver a entrar y ha sido un poco todo, sido todo fallido. No nos gustaría ser la huelga más larga de Europa, no nos gustaría ni siquiera estar en huelga, me gustaría estar en mi empresa eh, traba, preocupándome de sacar el trabajo, ir a casa, eh, olvidarme un poco el trabajo, el día siguiente volver a trabajar, un salario digno para vivir y no tener que andar con problemas, ¿no? pero el hecho de que sea la, la huelga más larga de Europa, pues ya te estando a entender, el tipo de huelga que es, que es de resistencia y, y luego si ese, si ese término o ese logro hace que podamos enganchar más con la gente y que se sepa más nuestra situación, pues bienvenido sea. No queremos simplemente agachar la cabeza y que, no, que nos vayan pisando cada vez más y cada vez más, entonces la huelga vemos que es, es necesaria esa herramienta. Te cuentan familiares o amigos, jo, pues en mi empresa conseguimos una subida, en mi empresa conseguimos que nos rebajaran y no conozco a nadie que lo haya conseguido sin hacer una movilización o una huelga. Soy la presidenta del comité de Altan Pharmaceuticals, Bernedo, y nuestra empresa está dedicada pues eso, a productos farmacéuticos, productos inyectables que se utilizan en los hospitales. Desde el 4 de noviembre hasta el 7 de marzo, eh, hicimos una huelga para mejorar nuestras condiciones laborales. Lo que quería la empresa era empeorar nuestras condiciones laborales. Nuestra ultraactividad se acababa ahora en junio, y lo que quería era llevarnos al nuevo convenio de química que ha firmado UGT y comisiones. Y nosotros no estábamos dispuestos. La empresa en el 2019, en diciembre, despidió a 15 personas para automáticamente en marzo, justo antes de la pandemia, contratar a cuatro personas con, con contratos o de sustituciones o, o, o eventuales y luego metió ETTs. Tenía eh, las seis personas que habían desaparecido en, en producción las, las metió con ETTs. En la pandemia, nosotros eh, somos, éramos eh, un sector esencial, no paramos de trabajar. Es más, trabajamos cinco días más, sin ningún beneficio por parte de la empresa. Nosotros teníamos que ir a trabajar sí o sí. No, nunca nos hemos negado a ir a trabajar. Cuando nosotros pedíamos a la empresa alguna mejoría por tener que ir a trabajar, siempre nos decía que no. La gente eh, nunca había hecho una huelga como tal, como mucho habíamos hecho días sueltos. Y cuando nos, nosotros, el comité, planteábamos tres días de huelga, el primero sí salía gente, el segundo cada vez menos y el tercero era horrible. Entonces, cuando ya planteamos una huelga, pero a más tiempo, eh, no sabíamos cómo iba, a, cómo iba a reaccionar la gente. Bueno, pues al principio, cuando la gente salía, pues fue muy emocionante, porque salió mucha gente. Cuando la gente empezó a tener miedo, eh, nosotros también tuvimos miedo. Nosotros pasamos también momentos muy duros, porque cuando la empresa decía eh, estáis llevando a la empresa a la ruina, vamos a tener que cerrar, te acojonas piensas, eh, voy a llevar a, a 150 personas a la calle. Luego te das cuenta que muchas veces es una estrategia de la empresa. Al final vimos que iba pasando el tiempo, que la empresa no cerraba y que, y que cada vez eh, las propuestas se parecían más a lo que nosotros estábamos buscando. Cada vez te sentías otra vez mejor porque veías que podías conseguirlo. que po Ese objetivo que te habías puesto era alcanzable y el día que se alcanzó fue, fue fantástico. Hay gente que ha estado trabajando eventual, que de verdad necesitaba la pasta y no podía parar, y hay otra gente eventual que ha parado, que a mitad de la huelga dijo que ya no podía más y paró con nosotros. Esa gente, pues teníamos mucho miedo por su trabajo, siguen trabajando, y eso de lo cual me alegro, porque es gente muy válida. Que, en los puestos más precarios de la empresa, la gente eh, nos apoye, significa que, que de verdad eh, no, lo que nosotros proponíamos estaba bien, que era para mejorar nuestras condiciones. Pues nosotros hemos conseguido al final que nuestro pacto sea un convenio y que cuando lo quieran tirar ya no pueden decir la ultraactividad se acaba y vas a pasar al convenio de químicas. No, nosotros ya tenemos un convenio y eso no va a poder no va a poder cambiarlo. Y eso es súper importante. Nosotros aguantamos gracias a la caja de resistencia de ELA. Tener la seguridad de que al final, al mes, vas a cobrar y vas a poder pagar las cosas, a la gente le ha dado eh, una confianza para seguir de huelga. Y eso ha sido para nosotros súper importante. Porque no, no las teníamos, el comité no las tenía todas consigo. Y cuando la gente aguantaba y aguantaba y seguía y seguía... Eh, pues para nosotros ha sido muy importante y también que en algunas de las asambleas eh, la gente que si sí disponía de ahorros ofrecía a gente hasta que llegase el cheque de ELA poder pagar por ejemplo la luz o la hipoteca y luego cuando cobrasen devolverlo. Eso también fue un punto muy importante porque se ha visto un compañerismo que, que hasta, entonces no, hasta entonces no habíamos conocido y eso eh, aún hoy sigue. La gente que hemos hecho huelga, cuando trabajamos, trabajamos de otra manera. Trabajamos ayudándonos porque hemos visto que es súper importante ayudarnos. Y eso, eso, de verdad, es una de las cosas que, que esta huelga nos ha, nos ha traído. Que nos ha traído una sensación de todo esto, todos unidos, podemos conseguir las cosas.